Hola a todos gente de YouTube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el fanfic de Izuku la reencarnación de los Utsutsukis. Prólogo. Antes de todo. Aquí tomaré en cuenta a los Utsutsukis puros. Por otra. Quiero decirles que algunos vídeos fueron borrados por sí solos. Algo que desconozco. Menos mal que no perdí todos los fanfics. Incluso con esto ando sacando una remasterización del fanfic de Boruto. En cuanto al fanfic de Black Waku, aún estoy pensando en un nuevo argumento. Y en cuanto al fanfic de Topo, me lo borraron quizás sea debido a la idea del fanfic. Bueno sin más. Daremos inicio a este fanfic. Esto empieza cuando se da origen a los dones, más conocidos como Kirks, las cuales empezaron a existir de manera desconocida, haciendo que muchas personas aprovecharan sus poderes, también para el bien como para el mal, volviéndose de cierta manera, héroes y viranos, en la cual, solo el 80% de la gente solo nacían con Kirks, mientras el resto solo eran personas normales. Y también los Kirks desde ese tiempo se volvieron hasta ahora un debate entre el bien y el mal. Estaría un chico peliverde con su mamá hacia el médico. Para saber si tenía un tipo de Kirk. Pero para su mala suerte. No lo tenía. Debido a un problema de nacimiento en sus articulaciones. Inko que era la madre de Izuku estaría triste de su hijo. Pero sin duda el más afectado era el mismo Izuku Midoriya. Haciendo que no tuviera un Kirk como los demás. Ya que su sueño era tener un Kirk y también estar cerca de su héroe favorito. All Might. Uno de los héroes más populares y de los más fuertes de la actualidad. En el parque. Estaría Izuku siendo golpeado por Bakugo y sus compañeros por darse cuenta que el peli verde no poseía ningún Kirk. Bakugo. Así que no tienes un Kirk. En cambio yo. Que adquiero la capacidad de usar la explosión. Pero en cambio tú. Es una pena que no estés en la academia o a Izuku. Es que no sé por qué me tuvo que pasar algo así. Pero aún sueño con ser un héroe. Dice el peliverde. Bakugo. Eso no es mi problema. Así de esa forma Bakugo se iría con sus compañeros. Dejando a Izuku tirado en el piso. Izuku. ¿Qué? ¿Acaso será cierto? Nunca tendré un Kirk. En serio no seré alguien. No podré demostrar a mi familia lo que soy capaz. Parece que esto acabará mal para mí. Dice el peliverde mientras se sentía alpenado y roto por dentro de no tener un Kirk. De repente Izuku estaría en un espacio negro. Izuku. Oh. ¿Y este lugar? ¿Qué es? ¿Acaso me perdí? Dice el chico menor mientras intentaría hacer algo. Pero de repente observaría a cinco seres que para Izuku eran desconocidos y curiosos a la vez. Izuku preguntando. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? Preguntaría el chico con algo de miedo mientras miraba a cada uno de ellos Persona 1 Descuida chico Persona 2 Así que este chico será nuestra reencarnación Persona 3 Es una pena dejarlo sin poder Persona 4 En serio das tanta lástima. Persona 5 Parece que es el indicado Izuku ¿Cómo que el indicado? ¿De qué hablan? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen aquí? Volvería a preguntar mientras vio que entre los cinco Cuatro eran hombres y una era mujer Poseía una piel pálida y un cabello color grisáceo azulado Que arreglaba con una cola de caballo y un flequillo entreabierto con patrón de zig zag Además de un par de cuernos anchos que crecían como protuberancias en la parte posterior de su cabeza Y se curvaban hacia adelante Poseía rasgos faciales delicados y unas cejas cortas Tenía ojos de color blanco su vestimenta constaba en un traje de caza carijilu de color blanco tradicional, pantalones holgados y un par de tengujeta, además de tener en las palmas de sus manos unas especies de ojos rojos. El segundo. Tenía una piel pálida, cabello grisáceo azulado corto y una barba que se conectaba con su cabello, así como un cuerno como protuberancia sobre su ojo izquierdo. Al igual que el primero sus ojos eran blancos. Además tenía grandes manos. Su vestimenta constaba de una camisa azul pálido con una cadena trasera y un cuello alto sobre el que llevaba otro accesorio oscuro, además de una faja gris envuelta alrededor de su calera. Cargaba con una túnica corta con bordes azules y que finalizaban en triángulos. También llevaba pantalones grises y zapatos negros planos que estaban levantados en la parte de los dedos el tercero tenía la apariencia de un hombre alto y delgado de constitución asténica facciones remarcadas y mirada expresiva poseía la piel pálida y al igual que los otros mismos ojos del mismo color tenía unos cuernos únicos que crecían desde la parte posterior de su cabeza y cubrían su frente dejando una pequeña abertura al medio cabello desordenado y semi largo atado similar a una coleta sus rasgos faciales eran delicados con unas cejas cortas al igual que el primero la cuarta era una mujer con rasgos faciales muy delicados tiene un pelo muy largo el cual toca el suelo siendo de color blanco algo de lo más notable son los dos cuernos que salen como protuberancias desde su cabeza mismo color de ojos blancos que tenían los tres Además posee un tercer ojo en el centro de su frente, el cual tiene los párpados entreabiertos de forma vertical. Sus cejas son muy cortas y finas, lleva un lápiz labial rojo en los labios, además de que tiene unas uñas muy largas, que de igual forma tienen esmate oscuro. Su vestimenta consta en un kimono de princesa de cuello alto adornado con líneas negras en los bordes y de color morado. Así como una gran cantidad de tomoes que corren por el centro y mangas del kimono Y la última persona Tenía un cabello con patrón de zigzag, Con un largo cuerno que salía como protuberancia desde la parte izquierda de su cabeza hacia la parte derecha En cuanto a sus ojos En el ojo izquierdo aparte de tener el ojo blanco en su ojo derecho tenía un ojo de un patrón similar a un rueda de borde negro y una ceja que tenía una forma similar a escamas de color amarillo. Su vestimenta consta de una larga túnica de cuello alto con rayas verticales en la parte delantera, mangas oscuras y se dividía en dos en la parte posterior. La túnica estaba adornada con ocho tomoes al menos en el brazo derecho, así como siete tomoes junto con un gran punto negro en el centro de la espalda, idénticos al diseño que poseía. Seguía en el pecho. Aparentemente, llevaba pantalones oscuros. Persona 1. Yo soy Momoshiki Otsutsuki. Miembro principal del clan Otsutsuki. Persona 2. Yo soy Kinshiki Otsutsuki. El protector y miembro del clan Otsutsuki. Persona 3. Yo soy Urasiki Otsutsuki. Investigador de habilidades y poseedor de los Rinnegan's. Persona 4. Yo soy Kaguya Otsutsuki. Matriarca del clan Otsutsuki y poseedora del Rinne Saringan Persona 5 Yo soy Ishiki Otsutsuki El Otsutsuki uno de los Otsutsukis más fuertes Y portador del Dharma Dice señalando su ojo Así cada uno se mencionaría por sus nombres Izuku estaba interesado y a la vez sorprendido de que los cinco seres tuvieran aspectos pálidos similares Al igual que sus vestimentas Izuku Pero qué. Mosiki Sí chico Tal cual como dijimos Somos del clan Otsutsuki Izuku ¿Clan Otsutsuki? ¿Ustedes son familia? Bueno algo así Solo que somos seres distintos a los humanos Considerándonos como seres de otro planeta Debido a que nuestras apariencias son distintas a la de los humanos Izuku ¿En serio? Dice asombrado porque nunca había oído de seres fuera del planeta Izuku ¿Pero qué hacen aquí? Kaguya Tú eres nuestra reencarnación. Izuku confundido. ¿Reencarnación? ¿Qué es eso? Y La reencarnación es un proceso mediante el cual la esencia individual de una persona es transferida a otro cuerpo una vez que ésta ha fallecido. Ya sea la mente, el alma, la conciencia o la energía. Sin considerar mucho la genética. En pocas palabras es que la vida del ser migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo izuku entonces dicen que yo soy la reencarnación del clan otsutsuki Kinsiki. sí por lo tanto aparte de volverte fuerte también adquirirás nuestros poderes Momosiki. pero para eso tendrás que entrenar demasiado con nosotros urasiki nos dimos cuenta que quieres ser un héroe en este mundo sin tener poderes genéticos el cual acá son llamados Kirks ¿no es así? Izuku. Sí. Dice asintiendo con la cabeza. Izuki. Tu entrenamiento durará años. Y luego de eso nuestras almas desaparecerán. Izuku. Bueno. Está bien. Parece que no todo dura para siempre. Kinsiki. Si te refieres a nosotros descuida. Será tiempo de que aportes nuestras habilidades y conocimiento. Izuku. Bueno cuando empezamos. Dice ansioso. Momosiki. Tu entrenamiento comienza mañana. Izuku. Está bien. Pero. ¿Qué es este lugar y cómo salgo de aquí? Kaguya. Es tu espacio mental. Al parecer te desmayaste del cansancio y del estrés. Para salir solo tienes que relajarte y saldrás de tu mente. Ugasiki. Y para volver solo cierra tus ojos y vuelves a calmar tu cuerpo y mente. Izuku. Está bien, diría Izuku para calmar su mente y así salir de su subconsciente. Izuku. Bien parece que tendré que empacar algunas cosas para mi entrenamiento de mañana. No puedo creer de que sea la reencarnación de unos seres celestiales. Dirá Izuku para ir a su casa. Al día siguiente. Sería el cumpleaños de Izuku. Izuku había invitado a sus compañeros a su fiesta. Pero para desgracia. Nadie había ido al cumpleaños del peliverde. Haciendo sentir mal a Izuku emocionalmente La única que siempre la quiso a su lado fue su madre Inko Inko se sentía mal de que Izuku no tuviera a nadie con él Izuku solo se sentía roto por dentro de que nadie viniera a su casa solo por no tener un Kirk Izuku Invite a mis compañeros y aún así no vinieron Dice triste Pero aún así Izuku de todas formas partiría a su destino de esa forma izuku buscaría un lugar para entrenar con sus reencarnaciones antes de que iniciara la academia o a izuku Bueno aquí parece un buen sitio pienso que no vendrá gente así izuku dejando sus recursos y calmando su mente para entrar en su subconsciente nuevamente ya una vez en el subconsciente kaguya te pasó algo cierto izuku sí. Y de esa manera, Izuku les contaría que nadie de sus compañeros fueron a su cumpleaños. Y de que se sentía mal de no haber tenido regalos. Aparte de ser apoyada por su madre. Momosiki. Calmado, chico. Nosotros sí te apreciamos. Kinsiki. Efectivamente. Tenemos unos regalos solamente para ti. Izuku. ¿Así? ¿Y cuáles son? Preguntaría con sorpresa. Momosiki. Estos regalos te los daremos justo antes de que empiece tu entrenamiento. Momosiki. Yo te daré mi Byakugan. El cual te permite repeler todo tipo de Beyutsu. Ver a través de los objetos. Ver el flujo de chakra al igual que ver en 360 grados. Y también ver los puntos de presión del cuerpo. También tendrás mi habilidad de absorber y devolver ataques elementales a gran potencia. Kinsiki. Yo te daré mi capacidad de crear armas a base de chakra, mi gran fuerza y resistencia. Urasiki. Yo te daré mi caña con su habilidad de penetrar grandes defensas y extraer la energía del adversario. Además de que tendrás mis dos tipos de renegals, el carmesí y el azul. Kaguya. Yo te daré mi rinesaringan, mi capacidad de liberar huesos endurecidos. Además de tener mi habilidad poderosa llamada 80 dioses palma del vacío. El cual te permite dar golpes de gran destrucción. Y siki Y yo te daré mi gran estilo del Taijutsu. Poder levitar los objetos. Además aportarás mi ojo Dharma. El cual tiene dos habilidades. El Sukunajikona el cual te permite encoger los objetos y tu propio cuerpo. Y mi otra habilidad que es llamada Raikokuten, El cual te permite invocar cualquier cosa. Ya sea objetos y recursos de manera instantánea donde el tiempo no exista. Además de invocar clavos dañinos que absorben la energía del oponente al dañarlo y cubos enormes que inhiben las capacidades sensoriales del oponente. Incluso que entre nosotros. También aportarás la habilidad de levitar, volar, respirar en el espacio, y también de poseer y usar el chakra en tu interior. De esa forma los cinco les tocarían la cabeza al peliverde. Así Izuku se sentía agradecido. Izuku. Gracias por los grandes regalos. Momosiki: De nada chico pero aún falta el entrenamiento. Izuku. sí. De esa manera comenzaría el entrenamiento del chico peliverde. Para demostrar que no tendría que depender de ningún Kirk. Un tiempo después. Se observaría a un Izuku alto de una edad aproximada de 14 años con masa muscular además de aportar el estilo de taijutsu del clan también aprendía a usar armas de combate además de poder controlar todos los dojutsus de sus reencarnaciones Nota: el Rinne de Izuku no lo tendrá en su frente sino en el ojo normal fin de la nota Izuku ahora se sentía poderoso viendo que había conseguido una especie de milagro en cuanto a su característica emocional y sentimental. O mejor dicho, su personalidad. Era relajado, calculador y poco serio. Aunque también en pocas ocasiones era arrogante. Izuku. Vaya. Así que estos son los resultados del entrenamiento. Kinsiki. Sí. Ahora que hemos dado de nuestra parte para entrenarte. Será mejor que nos marchemos. Isiki. Nuestras almas ahora desaparecerán. Ya hemos cumplido con nuestro papel. Izuku apenado. Momosiki, Tranquilo. Recuerda que nos tendrás a los toros. Que te estaremos viendo desde tu interior. Kaguya. Con esto ya no dependerá de los Kirks que hablaba la gente, dice Kaguya para luego darle un beso en la frente de Izuku. Urasiki. Bien, parece que tenemos que irnos, chico. Ahora esos seres inferiores te reconocerán. Izuku, para ponerse algo fin, le dice: Sí. Lo haré. Luego de eso, las almas de los Utsutsuki desaparecerían. Izuku de ese momento saldría de su mente. Izuku. Bien, parece que mañana es el día de la Academia de la UA. Parece que gasté mucho esta ropa. De esa manera Izuku usaría el Daikokuten para cambiarse de ropa de manera instantáneamente. La cual su atuendo era similar al de Jigen cuando iziki tuvo su cuerpo. Solo que tendría placas de armadura negra en los hombros y muslos. Izuku dice. "Será mejor volver a mi casa. Dice Izuku para usar el ninjutsu espacio-tiempo. Para llegar a su casa de manera instantánea. Izuku una vez en su habitación. Izuku. Ahora la gente me verá que no debo depender de un Kirk para ser fuerte. Dice mirando la foto de All Might. Izuku. Incluso tú All Might. Espero que muestres el poder del One for All. Diría para después ir a descansar y estar preparado para la Academia de la UA. Bueno gente de YouTube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más yo me despido. Hasta la próxima vez.